un saludo muy especial para todos hoy les enseñaré a hacer paso a paso el cascanueces un hermoso icono de la navidad espero les guste ahora vamos con la lista de materiales y el paso a paso vamos a utilizar un tubo de servilleta vas a medir aquí 4 centímetros y corta nos quedaría así vamos a pegarle goma eva rosada rojo con brillo y una tirita negra nos quedaría así ahora vamos a hacer la naricita lo vamos a hacer con porcelana fría color rosada Vamos a darle la formita y le vamos a pegar acá. Ahora vamos a dibujar los ojos. Vamos a pintar con acrílico blanco. Vamos a dejar secar vamos a hacer ahora las manitos con porcelana fría de color rojo lo vas haciendo así como lo hago vamos a mirar que nos quede un poco más larguita que la tirita negra y hacemos este otro lado ahora con porcelana fría blanca vamos a estirar un poco colocar acá aplicamos colbón y vamos a pegar acá una pequeña bolita de porcelana fría blanca de nuevo aplicamos colbón y pegamos esta parte vamos a pulir bien y hacemos lo mismo con la otra nos quedarían así acá hice dos bolitas que serían las manitos Vamos a tomar un palillo lo partimos en la mitad y vamos a introducir en cada bolita. Aplicamos acá colbón y vamos a pegar solo en una manito por ahora esta bolita. Ahora como ya secaron los ojitos vamos a hacer esta otra parte. Vamos a hacer dos círculos azules, acá vamos a delinear con vinilo o pintura clítica negra dejamos secar, vamos a hacer dos bolitas y vamos a estirarlas así como en una lagrimita vamos a hacer la otra estas serían las cejitas, aplicamos silicona líquida y las colocamos ahora vamos a hacer el bigote, igual vamos a coger dos bolitas en porcelana fría y la vamos a estirar así como una lagrimita vamos a aplicar silicona y vamos a pegar Recuerden hacerle textura al bigote. Ahora vamos a tomar foamy o goma de barroja de un centímetro y vamos a medir así. Cortamos acá, aplicamos silicona líquida y vamos a levantar un poco el bigote para introducirlo. Ahora con vinilo o pintura acrílica vamos a hacer los dientecitos y acá pegamos otra parte igual y de nuevo pintamos los dientes. En los lados con vinilo negro vamos a pintar estas dos rayitas. Vamos a aplicar acá silicona líquida, recuerden que también pueden utilizar silicona caliente para pegar esta manito. Ahora, como ya secaron los ojitos, vamos a hacer la lucecita y vamos a tomar un bisturí y vamos a hacer acá una abertura. Vamos a utilizar peluche, aplicamos silicona líquida y con la ayuda de un palillo lo introducimos en la abertura. nos quedaría así, ahora vamos a hacer un corazón porcelana fría, vamos a hacer esta abertura en el medio y vamos puliendo hasta formar el corazón aplicamos colbón, esparcimos murano y le vamos a pegar unas lentejuelas vamos a utilizar un pincel para ir hundiendo la lentejuela y lo vamos a ubicar acá en esta parte Ahora vamos a utilizar dos partes de peluche de 8 centímetros por 4 de ancho, una bolita de icoporo, cartón duples y foamy para pegar en esta parte. Vamos ahora a aplicarle más o menos a 2 centímetros del peluche y lo pegamos así. ya teniendo las dos partes pegadas vamos a aplicar silicona y vamos a pegar este círculo de goma eva ahora vamos a repasar esta parte superior lo vamos a hacer en icopor este icopor mide un centímetro de espesor y vamos a cortar así lo hacemos con bisturí este sería para pegar acá yo lo que hice acá fue forrarlo con porcelana fría y le esparcí diamantina ahora vamos a hacer el gorrito que mide más o menos 4 centímetros de alto recuerden dejar secar la porcelana fría vamos a aplicar colbón y pegamos vamos a dejar secar un poco vamos a utilizar dos palitos de balso de 8 centímetros de largo vamos a aplicar acá en esta mitad colbón y vamos a pegar porcelana fría blanca y en la otra parte vamos a pegarle negra hacemos lo mismo con el otro palito esto sería para los pies nos quedarían así vamos a aplicar ahora silicona líquida para pegar el gorrito ya está un poco seco y esta parte la vamos a decorar con bordeador líquido plata en caso de que no consigas el bordeador líquido puedes hacerlo con pegamento blanco o colbón y esparcirle diamantina plateada y dejar secar acá voy a pintarle un poco los cacheticos y vamos a pegar con silicona caliente los piecitos voy a aplicar acá un poco para que se peguen los dos ahora vamos a utilizar una tabla de 9 x 9 centímetros esto es madera MDF, la pintamos con vinilo azul y en los lados le pegamos este, esta goma de eva con brillo esto es opcional si lo desean hacer vamos a aplicar silicona caliente y vamos a pegar nos quedaría así ahora para hacer los zapaticos la parte pues, de las boticas, vamos a hacer dos bolitas y las vamos a alargar un poco. Nos quedarían así, vamos a aplicar ahora silicona caliente y las pegamos. Vamos a darle brillo con esmalte o puedes utilizar también barniz en spray. todo lo que sea porcelana fría y también puedes aplicarle en la boquita. Igual en los ojitos. Ahora para esta manito que la pegamos así dobladita, vamos a utilizar un palillo de 20 centímetros de largo. Voy a aplicarme acá un poco de crema de manos y le voy a aplicar al palito para poderla pasar por esta bolita miren que la manito no está pegada larga sino dobladita metemos el palillito, le aplicamos acá un poco de colbón y en esta parte, acá hice una bolita en porcelana fría roja y la introducimos y acá hice unas figuritas, corazones, bolitas, pueden hacer lo que deseen y las decoramos ya después de que estén un poco secas vamos a aplicar acá un poco de colbón y vamos a ir introduciendo cada una las que desees colocar. Lo importante es llenar el palito. Bueno amigos, hemos terminado. Espero que les haya gustado la manualidad del día de hoy. Si es así, manito arriba, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.